Hola, ¿tienes un minuto? Sigo en el hospital. Ya me queda menos tiempo. Y esta semana me honra mi amigo y colega cubano, Vladimir Estrada, trovador, poeta y una referencia obligada del personal branding académico mundial. Y Vladimir ha tenido dos iniciativas bonitas. La primera es crear el hashtag Colaborando con Guillem, donde buenos amigos y cracks de la marca personal de todo el mundo me enviarán sus artículos para publicar en mi blog. La segunda es que Vladimir encabeza esa lista de voluntarios con un artículo imperdible sobre marca personal y valor que publico esta semana en el blog, uno de mis binomios, como sabes, favoritos, marca personal y valor. La versión íntegra está en mi blog, la versión resumida en mi podcast Todo de Marca, que por cierto, gracias Elena Casas por, la, por ponerle la voz y gracias Celestino Martínez por editarlo. Bueno, ¿te convences de una vez de que hay gente buena en el mundo? Espero que te aporte lo que vas a leer y a escuchar. Te espero la semana que viene con una nueva sorpresa de Colaborando con Guillermo. Un fuerte abrazo.